Tú payas a manta, tú te mues, mamá tiraba a la y a una cuña y manta, a Tal, amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Miradas desde la Yasta. Es un gusto poder estar junto a ustedes. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de todo, vamos a estar rememorando, recordando uh, las mejores entrevistas que hemos tenido en el transcurso de esta gestión. Uh, y a continuación vamos a presentarles lo que hemos entrevistado en esta oportunidad al técnico Ricardo, quien es técnico de la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa. ...de Cochabamba, quien nos hablaba acerca de la economía comunitaria. Continuación, más detalles. Con el propósito de mejorar la economía familiar e impulsar la soberanía alimentaria... ...en Cochabamba es posible encontrar diferentes propuestas de transformación de alimentos... Dicho departamento se diferencia por tres zonas geográficas que dan como resultado distintos tipos de producción agrícola. Esta variedad en la producción alimenticia se distingue como uno de los principales proveedores del país. Ante la magnitud de la producción, considera necesario iniciar la transformación de los mismos siempre con el apoyo de las autoridades para temas logísticos como la infraestructura adecuada para la transformación de dichos productos, con el objetivo de abastecerse de manera independiente, exportando e industrializando. Tomando en cuenta que el gobierno impulsa acciones como la instalación de diferentes plantas de transformación de diferentes productos agrícolas, es necesario conocer cuáles podrían ser los siguientes emprendimientos que podrían apoyarse en el transcurso del año. Hay una gran variedad de productos de la canasta familiar producidos, sin embargo estos son comercializados a precios muy bajos, generando la creación de organizaciones de productores que buscan la transformación e industrialización de sus productos para conseguir mejores precios de venta. Organizaciones como la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Indígenas de Cochabamba, Bartolina Sisa impulsan tales talleres de transformación de productos a sus diferentes derivados así como las frutas que se convierten en jugos naturales y la harina de trigo y fideos artesanales, enriquecido con hortalizas del lugar, con el objetivo de impulsar la economía de sus afiliadas y mejorar el nivel nutricional. Al respecto, el alcalde de Sicaya, Juvenal Colque, que expresó lo siguiente. Un tema interesante este año hemos visto que las Bartolinas ya han hecho lo que es su fideo na, producido aquí mismo y con eso están haciendo el fideo y Diosucho. yo el que El tema de los jugos desde el año pasado ya las Bartolinas han empezado a caminar ¿no? y nosotros le hemos ayudado como gobierno autónomo municipal con algunos utensilios, todo lo que se pueda en tema económico no, con mucho, pero le hemos ayudado. Asimismo, las unidades educativas en la localidad de Orcoma enseñan a los jóvenes de secundaria sobre la transformación de alimentos que producen en la comunidad, obteniendo un título en Bachillerato Técnico Humanístico con la finalidad de valorizar la importancia de consumir alimentos naturales. Eh, siempre estamos buscando trabajar con productos que sean de la región, que sean de gusto, digamos, de, de todas las personas, además de saludables. ¿no? Eso Siempre creo que desde las distintas áreas se ha intentado incentivar en el colegio que se coma mejor y más nutritivo. La subcentral de las Bartolinas de Orcoma, Rosemary Borges, relata lo siguiente. Con la primera vez no participamos en que que como llaman Bartolina, que se llaman, para el para el por esta razón, cada mes de agosto se realiza una feria productiva y gastronómica en la localidad de Orcoma, donde participan diferentes productores de la localidad y sus alrededores. Asimismo, participan las organizaciones como las mujeres afiliadas a las Bartolinas y los estudiantes de la unidad educativa, compartiendo con toda la comunidad sus productos artesanales. Bueno, continuamos más con su programa Miradas desde la Yachta, desde la regional y Cochabamba. Como lo habíamos anunciado, tenemos esta oportunidad. Un invitado bastante especial, quien ha trabajado con diferentes organizaciones sociales. Hablamos de Ricardo Miranda, quien ha sido ex miembro de la CSUCB y también ha sido impulsor de la Ley 144, que ha sido promulgado en la gestión 2011, cuando estaba en ese momento el presidente eh, Evo Morales Ayma Muy buenas tardes, Ricardo, qué gusto tenerte aquí en el set de Aviala Televisión. Muy buenas tardes a todos los televidentes, así también a la población boliviana. Bueno, Ricardo, esta oportunidad estamos abordando el tema de la economía comunitaria productiva. ¿Qué es eso para que la población conozca acerca de este tema? Bueno, justamente que la economía comunitaria está eh, en todas las provincias, departamentos, comunidades, en todo el territorio nacional, con diferentes culturas, con la, diver con la producción diversificada pero a lo cual nosotros estamos quitando, parece, la venda burocrática a la economía comunitaria para que sea visible eh, bajo la Constitución Política del Estado, sí, la ley 144, otra, otras normativas vigentes en Ojalá que la economía comunitaria esté impulsado ya por las entidades territoriales en todos los sectores. Eh, eh, Ricardo, tú que has sido impulsor también, de esta ley 144, también la población es muy poco conocida ¿no? en algunos sectores. ¿De qué marca? Se busca la soberanía alimentaria. Sí, exactamente. Eh, la 144 quería que, la, que el sector campesino tenga la, el riego, la mecanización, las semillas. Y justo la transformación. Pero de todo esto creo que hay, hay un logro, pequeño logro, pero es, por eso reitero que hay que quitar la venda burocrática para que la economía comunitaria sea visible y sea impulsado por las entidades territoriales. Con todo esto, la ley 144 creo que tiene una expresión profunda con olor a la producción, con olor a trigo, con olor a papa, yo diría con olor a una aromática de la producción del campo. Bueno, Ricardo, es muy importante este tema, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido planteado, vos también que has sido impulsor de esta ley? ¿De, qué, de cómo nace esto? Bueno, esto es muy simple. Yo pertenezco a provincia arque, que es región andina. Pero aquellas épocas, en tiempos de la prefectura, nos decían una provincia extremadamente... Pobre. Pobre y extremadamente zona roja Yo dije zona roja Pobre, pero me veía Yo teníamos <risa> diversidad de producción Cultura, eh, la música Dulce, claro. el campo Panorámica muy bien Entonces yo dije entonces, si estamos en zona roja, y a todos que nos cooperen, hagamos una ley, se llamó la, la Ley de la Década Productiva Comunitaria, solo para región andina. Ah, ya, luego, ajá, luego expandimos al departamento. Luego, si bien, expandimos a nivel nacional la Ley de la Década Productiva, la cual fue modificado con varias reuniones con el presidente Evo, en el, en el Casa Presidencial mismo, un día dijo él, no está bien la década productiva, que sea la ley de la revolución productiva comunitaria global, entonces hemos consensuado el nombre ahí. Entonces, por, podría decir que ha sido una iniciativa del departamento del Cochabamba? De de, sí, sí, eso es. Inclusive con la, con la inspiración del lugar, como, cómo se vive, cómo se siembra, justamente, tal vez con un corazón que la economía comunitaria estaba con vendas, solo se utilizaba para algún financiamiento, con fines de algunos, pero ahora, ojalá que todos los municipios quiten la venda burocrática y impulsemos la economía comunitaria hacia la soberanía alimentaria. ¿Qué se está realizando, aparte ya de hacer promulgada esta ley, ya hace varios años que la misma, ahora, ¿qué se está realizando en nuestro departamento sobre este tema de la economía comunitaria? Veo que algunas entidades como Gobernación y otros municipios están implementando en temas de agua, tema de mecanización, tema de semillas, tema de eh, producción, transformación, comercialización, toda una, una generalidad de actividades, pero lo más desaltante que hay unas iniciativas eh, que ya se muestra, por ejemplo, en algunos sectores estratégicos que han emprendido las compañeras a la cabeza de la Federación de Bartolinas. Esto nos lleva a un aliento muy, muy grande porque no hemos pensado mucho. Creo que eh, estábamos pensando desde los PTDs, planes, proyectos, perfiles, Perifiles a diseño final, proyectos a diseño final, pero son años de burocracia, o sea, uh -huh. con falsas ilusiones discursivas así, pero creo que eh, la iniciativa directo, como decimos, teoría y práctica, creo que hemos roto todo el escenario, diríamos nosotros, la descolonización de proyectos. Son varios años que ha sido promulgada esta ley, ¿no, Ricardo? ¿En mm. ¿qué, qué se ha avanzado? Eh, vemos... Eh, en muchos municipios en tema de implementación de agua, yeah. agua para la producción, semillas, creo que mecanización también. Eh, ahí mismo está el seguro agropecuario Pachamama, eh, ahí está. Bueno, yo diría, por eso diría, muchas entidades territoriales aún no están ejecutando al 100% los planes y proyectos que se ha generalizado o que se ha dado iniciativa con la ley 144, también con la Constitución Política del Red. Entonces, habrá que impulsar, habrá que ayudar a impulsar también. Bueno, eh, Ricardo, a usted se ha visto bastante de cerca con la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas Bartolina Sisa de Cochabamba, qué se está realizando ahora con este tema de la economía comunitaria. Sí, mmm, por fin las mujeres eh, han pasado de discursos, de escenarios de orgánico político hacia la transformación productiva, desde la producción, transformación, comercialización. Las cuales tenemos aquí dos productos de diferentes sabores, son muy naturales, nutritivos, pero hay otros que en Sicaya, Orcoma, eh, muchos sectores están ya en camino hacia la transformación productiva comunitaria Entonces yo diría que, que ya estamos en, en, en proceso de transformación, tal vez de teoría a lo práctico ya, Entonces ya. Eh, esto nos interesa mucho, aún hay muchos proyectos todavía a la cabeza de las mujeres de Cochabamba A la cabeza de las mujeres de algunas regiones también ¿Cómo se siente usted capacitando a ver a mujeres de las 16 provincias? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido bastante consensuado? ¿Cómo se ha sentido? No pensaba que, que esa pregunta me ibas a hacer. Hace 15, 20 años yo era un, discur un, un discursador de ilusiones falsos, parece, yeah. ¿no? Pero ahora, después de 20 años, los discursos... A lo práctica. A lo práctica. Yeah. Y yo lo desafiaría a muchos colegas, ex colegas, a los dirigentes hagamos así, hagamos discurso, hagamos práctica, hagamos... Uh el trabajo que se requiere, de lo cual es que la, los años cambian, los temas cambian, por eso yo siempre pensaba que la ley 144 automático va a ser y van, se van a obedecer los municipios, Ajá. decía, ayer. pero no es tanto así, entonces creo que los sueños, los artículos que se plasmó en la 144, en el decreto 2849 y muchas normativas todavía, ahora veo que se puede cumplir, que es eh, depende de una conciencia de un revolucionario que puede eh, todavía eh, ayudar, impulsar, pero agrupando o entre nosotros ayudándonos. Bueno, de esta manera hemos conocido todo lo que se enmarcaba acerca de la economía pro comunitaria, eh, los derivados de los diferentes eh, frutas que van desarrollando los jugos, los fideos y diferentes productos que ya van desarrollando las mujeres en los distintos municipios del área rural de eh, Cochabamba. Permítanos realizar una breve pausa, enseguida retornamos con más de su programa Miradas desde la Yata. Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yalta. En esta oportunidad también tenemos que recordar la entrevista que sostuvimos con el asambleísta departamental de Cochabamba, Orlando Zurita, acerca de la participación de los jóvenes en la política y en la gestión gubernamental y también departamental y municipal, y así también dentro de las organizaciones sociales.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 Absolutamente no nos han perdonado. Personalmente, yo también he sido perseguido, porque es más, eh, ya de sedicionista, Arturo Murillo en su momento a mí me, me metió en, en su lista negra, ¿no? Entonces, y además, eh, también nos han inmiscuido con muchos dirigentes del instrumento político a la cabeza de nuestro hermano Evo, Andónico, eh, estaban otros que actualmente algunos son ministros. Entonces, en el tema de los respiradores, como por ejemplo, ¿no? no es que teníamos que ver, pero.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 por el dentro del Estado El rol de los jóvenes es bastante importante dentro de las organizaciones sociales a nivel nacional y también en la gestión de nuestro gobierno, de presidente Luis Arce eh, Catacora. Permítanos realizar una breve pausa, enseguida Retornamos con más. Estás viendo Avia Ya la Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Ya la Televisión, un continente de culturas. Bueno, continuamos con más de su programa Miradas de Estelar y cambiamos completamente el rumbo de tema y nos abocamos en esta oportunidad como es de costumbre nuestro bloque tecnológico y tenemos que hablar acerca de la realización, de la creación de drones por parte de jóvenes en la región andina de Cochabamba.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 hasta la siguiente gestión, solamente hablando de estos tres centros. Asimismo, los Centros de Innovación Tecnológica planean realizar un concurso departamental de robótica a mediados del año 2023, con el objetivo de visibilizar e impulsar la educación en el ámbito tecnológico de la mancomunidad andina. Bueno, en nuestro segmento cultural tenemos que hablar de lo que van marcando en estas fiestas de fin de año. Hablamos de eh, estas fiestas eh, de, de Navidad, uh, de qué manera se van desarrollando los villancicos en nuestra IAXA. Continuamos y les presentamos. Bienvenidos al sector cultural. En esta ocasión les estaremos hablando de las coplas, que es una cultura viva, además que está caracterizada por el ritmo, la música y también el canto. Hey, todos santos pi, hay palomita, por vos, vidita. Hey, todos santos pi, hay palomita, urputas por vos, vidita. adores manta, hay palomita, acataj, hay por vos, vidita. Las coplas son aquellas rimas que acompañan varias festividades culturales del departamento de Cochabamba, como son los carnavales, Todos Santos y Navidad, entre los más destacados, porque las fiestas en nuestra región están marcadas por el calendario agrícola, es decir, la siembra, las lluvias y la cosecha, por lo que existen diferentes melodías y temáticas para cada temporada. En carnaval, a veces se... lo. Realizamos por las querencias de amor a veces, no también es a nuestra cultura, más que todo unos piropeos para las mujeres, no esa sería la copla. En un principio la conquista española trajo consigo toda la influencia de su continente y ayudó a la conformación de lo que hoy conocemos como coplas tradicionales, que están ligadas a las pandillas o grupos que recorren las calles cantando. En Cochabamba se realizó el Día del Homenaje a las Coplas, llamado el Festival de Mujeres Copleras del Valle. Y como gobierno departamental vamos a seguir promoviendo estas actividades y llevar adelante nuestra identidad cultural como propio de Cochabamba. Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de la reconocida mamá encarnación, que deslumbró su talento en el escenario, mostrando su gran conocimiento al legado que está dejando. Don Freddy Muñoz menciona que los Taquipayanacus, o copla como tal, lo aprendió de sus padres, ya que es una costumbre que canten estas rimas compuestas en su pueblo natal. Nosotros allá, en el nosotros siempre eh, hacemos las coplas, los versos más dedicados al amor, a la mujer, con delicadeza, eh, a, a nuestro vivir del campo. La copla es algo vivo que nace, crece y concluye, y este aparece en lo folclórico que se nutre del sentimiento popular y contagia el humor y la alegría, y desaparece en la memoria del pueblo. Para finalizar, destacar que es el resultado de múltiples visiones sobre una persona o situaciones especiales, cuyos versos están inspirados para desafiar y también entretener a las personas. Soy Neida López y este fue El Sector Cultural. Se... Buenas, aquí hemos llegado con su programa Miradas desde La Ya. Agradecer a todo el equipo que conforma este programa. Hablamos de dolores, quien ha sido posible gracias a ella poder salir en, con su programa a nivel nacional. También nuestro productor Antonio Alanes, también a Franz Tarifa que está tras las pantallas. También a las chicas, también que a, a nuestras compañeras de trabajo, hablamos de Neida, Tatiana, Heidi, Camila, que quienes van haciendo posible los diferentes segmentos para que salga y sea posible este programa desde la regional Cochabamba para todo el país. Mi nombre es Alejandro Loza Guzmán. Felices fiestas. <tose> Caipica, frijano y caipi, una cuña y manta a está,